En este video vamos a ver cómo llevar tu curso de capacitación Evaluación de competencias en Tech 21. Nuestro primer paso es ingresar al sitio de mitech.itesen.mx. Una vez dentro de mitech, busca en tus favoritos Success Factors o, en la sección de la búsqueda, escribe Success Factors. Y da clic en la aplicación. Una vez dentro de la sección de Success Factors, ve a la parte superior izquierda y da clic en el botón de inicio y cambia a la sección de Mi Aprendizaje. Una vez dentro de la sección de Mi Aprendizaje, desplaza hacia abajo hasta encontrar la sección de Oferta de Desarrollo. Da clic en el buscador y escribe la clave doble I punto tres .5.0.309 y da enter o selecciona buscar. En esta nueva sección encontrarás el curso de evaluación de competencias en TEC21. Para ello simplemente puedes dar clic en el botón del nombre de la aplicación o dar clic en el botón de iniciar curso. Se abrirán las páginas emergentes. En caso de que las tengas bloqueadas, asegúrate de habilitarlas. Da clic en el botón de iniciar nuevamente. Y con esto se abrirán tus ventanas de capacitación. Y para comenzar con el curso, simplemente da clic en el botón de comenzar. Este curso es autogestionado, con lo cual te permitirá avanzar a tu ritmo. En caso de que no lo puedas terminar, puedes cerrar la sesión y regresar posteriormente y simplemente dar clic en el botón de continuar. También es importante que una vez que termines tu curso, vayas a la sección de mi aprendizaje y revises en tu Learning History, que ya está acreditado tu curso. Espero que este video sea de gran utilidad. Cedí siempre cerca de ti.